Buenos eh, días, me llamo Gabriela Lara, soy directora del programa editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México y estoy aquí para platicarles un poco sobre los logros que hemos obtenido en este año, en 2016, en cuanto a los nuestros libros publicados. Este año hemos publicado 28 títulos, de los cuales eh, tres son ediciones. Eh, de estos eh, 28 títulos todos están ya colocados en el repositorio institucional lo cual nos eh, ofrece pues una plataforma tanto para tener el libro impreso como para tener el libro electrónico que se pueda des descargar a través de internet les quiero comentar un caso muy especial de un libro que se llama para cosmos de Gerardo Cifuentes que fue ganador de una mención eh, honorífica en el concurso Ignacio Manuel Altamirano de este año, este libro ya tiene 1300 descargas, un poco más de 1300 descargas y se, y se publicó en agosto de este año y lo que ha pasado con el autor es que él es muy activo en redes sociales y se ha dedicado a impulsarlo, entonces pues esto nos ha disparado las vistas en, en internet y pues nos ha beneficiado a todos, no, tanto al autor como pues a la, a, a la universidad y y obviamente el programa editorial, porque nos, nos proyectamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que vamos a hacer es a implementar pues, un programa para que los otros autores también impulsen sus libros, ¿no? Que la gente sepa que están en el repositorio, que no nada más se consiguen en papel, que también los tenemos disponibles ahí. Yo creo que eh, yo soy una gran amante y defensora de los libros impresos, yo soy editora desde hace muchos años, disfruto mucho hacer libros, pero esto no me ciega a las enormes posibilidades de difusión que tiene el Internet y que tiene esa plataforma. Yo creo que son dos eh, plataformas compatibles. Podemos tener libros impresos eh, para disfrutarlos en el papel, para disfrutar lo que es oler el, el papel, para ver las ilustraciones. El, el libro impreso tiene un gran valor. Pero también el, el, el, la posibilidad que nos, nos eh, presenta el, el repositorio institucional, eh, este tipo de, de proyección en Internet, es invaluable. ¿no? Eh, te pueden ver en todo el mundo, puedes, tus libros pueden, estar, pueden ser vistos en cualquier lugar ¿no? del planeta, descargados y también disfrutados. Entonces yo creo que son dos medios que no tienen por qué pelear, que son complementarios. Entonces, bueno... Eh, para nosotros es muy importante poder colaborar con la OCA y ser parte de, de este proyecto que es tan importante para la universidad, así como son importantes los libros para la universidad. Muchas gracias.